Esa, ese presupuesto anterior. Tampoco pueden saber por qué no están hurgando en las arcas locales del, del ayuntamiento, si realmente ese dinero está o no está. Yo pienso que la idea debió ser darle un voto de confianza al síndico para que hiciera su trabajo. O quieren los regidores que fracase Siquio Tal vez eso, uno no sabe. Bueno, ¿qué le parece, mis amigos? A propósito de ese tema, vamos a hablar de eso. ¿Qué le parece? Los regidores de San Francisco de Macorís rechazan solicitud de presupuesto solicitado por el, alcalde, por el alcalde para obras. En el marco de una sesión extraordinaria realizada ayer en el ayuntamiento de este municipio, el Consejo de Regidores rechazó la solicitud de transferencia de fondos por valor de 5 millones de pesos que hizo el alcalde Siquio NG de La Rosa para destinarlos a obras prioritarias de la ciudad. Los 13 concejales de la sala votaron en contra de la solicitud del edil municipal, según el presidente de la sala, regidor Ariel Marte, debido a que existen fondos suficientes para el bacheo de calles y reparación de semáforos, que eran la justificación principal de dicha solicitud. La Comisión Mixta, que estudiaba el expediente, rindió un informe en el que se establece que existen más de 500 mil pesos para la compra de productos eléctricos y afines para la reparación de los semáforos averiados y la iluminación de los parques. La misma estableció además que para el bacheo existen 500 mil pesos y que estos recursos se encuentran en el presupuesto actual del Cabildo. Recordamos que semanas atrás, en una entrevista en este programa y luego de una rueda de prensa realizada en El Cabildo, el alcalde dijo que una de las razones por las que no había iniciado las acciones dentro de su gestión se debía a la espera de que regidores aprobaran los fondos solicitados. ¿Consideran ustedes la negativa de regidores es justificada o es una prueba de discordia dentro del ayuntamiento? Yer -Yang? Mira, ayer vi que el presidente de la sala capitular emitió unas declaraciones. No sé si Israel o Joani, si la tenemos, eh, si se van a colocar las noticias, porque pudiéramos traerla a, a, a esta etapa para escucharle. Eh, el, el presidente de la sala capitular, Ariel Marte, quien manifestaba que sí, que hay dinero, que, que, el, que el cabildo tiene dinero para realizar las obras que él está solicitando, para lo que él está solicitando el dinero, y entonces habría que ver la explicación que él da. Eh, no sé si lo tenemos, muchachos. Me imagino que Vladimir lo va a colocar en la, en la noticia. y eh, Sería bueno entonces escucharle, o quizá alguno de los regidores pudiera llamarnos para que nos explique cuál es la situación que está ocurriendo ahí. El alcalde eh, Siquio N.G. de La Rosa ha manifestado de que es eh, para bacheo, ...¿verdad?... Sí. Eh, ...para arreglo de algunos semáforos... ...y entonces... Eh, ...ha solicitado unos 5 millones de pesos... ...que se lo han rechazado... ...incluso ayer... ...fue rechazado en una sesión... ...pero... Eh, ...no tengo yo el dato... ...de por qué se lo rechazan... ...salvo las declaraciones que escuché... ...del de presidente de la sala... ...quien manifestó... Que hay, ...que hay fondos en el ayuntamiento... ...para realizar estas obras... Lo que luce, lo, y esto, esto es naturalmente una opinión mía, ¿verdad? estoy deslindando la información de la opinión, esto es una opinión, lo que luce es que hay un conflicto entre el alcalde y los regidores. Que va más allá probablemente de la solicitud de los 5 millones, del voto de confianza que se entiende debieron de darle. Incluso por un asunto de novedad, o sea, el gobierno de Siquio es nuevo, sí, y es, ellos son nuevos. Claro. O sea, yo no creo que comenzando prácticamente debieran de tener ese tirijala. Sí, si la gente recuerda lo que pasó aquella vez en el, en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, donde el gobierno de la República, en, en ese entonces presidido por Danilo Medina, esa corriente tuvo que negociar con una facción del Partido Reformista, eh, aprobándole eh, en primera lectura lo de lo del 30% de los fondos para que ellos votaran a favor de la aprobación del, del, del estado de emergencia. O, oigan esto. ¿Y por qué se dio esto? Por un interés particular que tenían un lado y el otro. Y entonces, ojalá, dándole el beneficio de la duda a, a, a, los, a cada uno de los regidores, y ojalá ellos pudieran llamarnos, ojalá pudieran llamarnos uno temprano y explicarlo cuál es su postura, con relación a esto, ¿por qué es rechazarle la aprobación de estos 5 millones de pesos al alcalde Siquio Ng de La Rosa? ¿Y dónde están los fondos que, supuestamente que ellos eh, aseguran que tiene el cabildo? ¿Y cuántos son? verdad? Porque si tú dices el, el, el, el cabildo tiene eh, fondos para eso, pues entonces dime cuántos son. Se dijo un millón, 500 para el bacheo y 500 para las luminarias. ¿Sí? Sí, pero son 5 millones que está pidiendo. Pues te estoy diciendo, es que 500 mil pesos no sirven para nada en este tiempo. Claro, ahí vemos en esa imagen que se veía ahí al doctor Rodríguez, pero tengo entendido que ya él no es regidor, ¿verdad? No, no debía, no debía estar ahí. Eh, no sabemos que si alguien está sustituyendo. o oh, si sí, esas son imágenes al... viejas. Sí, pero eh, eh, él fue posicionado ayer, el doctor Rodríguez. Él no debía estar ahí. Como, como quizás estas son imágenes no nuevas, uh -huh. pero independientemente, de, es bueno también que el pueblo sepa si ya el doctor Rodríguez no es regidor o si lo es. Y si, y si no lo es, ¿quién lo está sustituyendo? Porque eh, tenemos entendido que él fue ayer eh, posicionado en la Regional del Servicio Nacional de Salud. Eh, entonces todo esto lo importante sería que ellos mismos lo aclaren para que el pueblo no entre en, en ningún tipo de especulación fíjate tú cómo nosotros estamos especulando aquí de que posiblemente exista algún tipo de interés particular eh, de algunos o de la mayoría de la mayoría porque si no lo aproban es porque la mayoría no está de acuerdo de los regidores eh, con relación a estos 5 millones de pesos ¿Lo, ¿lo conseguiste Israel? no bueno Nada, de esperar a ver la respuesta de, de, de alguno de ellos de los regidores. Voy a ver si logro comunicarme con, con un regidor y ojalá pudieran compartir con nosotros la, la, la información. O vamos a invitar al programa al presidente de la sala, puede ser. Exacto. Hemos, eh, la productora del programa, Joanny, ha estado en contacto con él en, en, los, en las últimas semanas. Ok. No, no ha sido posible. No ha querido, no ha querido aceptar no, la invitación. No ha sido posible. Ok, sí, sí, ¿eh? tendrá sus razones, sí, pues, claro. eso hay que, a eso hay que respetarlo. Y si no quiere, ¿verdad? Pues bueno. Eh, miren, eh, los, las autoridades eh, tienen que saber que trabajan de cara a una, a una sociedad, que trabajan de cara a un pueblo que los está mirando. Eh, descantarse con la idea de que no le damos para las luminarias porque eh, eso, ellos tienen 500 mil pesos para las luces, y que tienen 500 mil pesos para bacheo, hay que, hay, que decirle a, hay que decirle a los regidores que, yo, que yo, yo pienso, yo no soy ingeniero, pero pienso producto de cómo anda el tema de los costos de cada cosa acá en el país, yo pienso que 500 mil pesos para bachear la calle, quizás se puede hacer un 1%, un 2 o un 3, pero no hacer un trabajo adecuado, porque qué cuesta un metro, ...de asfalto, es con asfalto que se bachea, porque si se van a poner a echarle cemento, ya estarían haciendo un trabajo mediocre. Lo que quiere decir que habría que ver bien, además yo pienso que esa solicitud que ha hecho el síndico, sobre todo que aquí hay un tema que hay que explotar en el sentido siguiente... El, la, la mayoría de los regidores de, de la sala capitular son del PRM. Sí. El, son, ter, son nueve, ¿verdad? Creo que son nueve de trece del PRM, Creo que son ocho. Bueno. bueno mira, te, tenemos pero en son línea, mayoría. Tenemos la línea precisamente de Fermín Sánchez, que es un, un regidor, eh, pero de la de, de la parte del PLD, está en, está en la línea. Y okay, él a cuántos son de un lado y de otro okay. y cuál es la situación que está sucediendo adelante, ahí. Adelante. Buenos días, Fermín. Buenos días, buenos días, José Amado, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Fermín? Muy bien, gracias a Dios. Placer oírte, buen día. Encantado, encantado. Bueno, eh, eh, el motivo de nuestra llamada es básicamente para ver qué pasó en la sala, cuál es la razón del rechazo de la solicitud del presupuesto complementario. Bueno, antes de ayer yo daba unas declaraciones que se corresponden exactamente con lo que sucedió ayer en la sesión. Eh, debemos tener claro que cuando hablamos de presupuesto, hablamos de partidas que se colocaron en la ley de presupuesto y gastos públicos el año anterior, el año pasado. En el ayuntamiento, en la cuenta de banco, hay dinero suficiente en la cuenta de inversión para hacer varias obras. O sea, de acuerdo a lo que he escuchado, que lo podemos confirmar, hay más de 30 millones de pesos en la cuenta de inversión. Ahora bien, una cosa es cuenta de banco y otra cosa es presupuesto, porque yo lo puedo tener en el banco, pero si no lo tengo en el presupuesto, no lo puedo ejecutar. ¿Qué es lo que el alcalde está solicitando? Que en el presupuesto se le asigne partida para poder ejecutar pero nosotros lo que hemos dicho es, si tú tienes 694 mil pesos en la cuenta de, de insumos eléctricos y afines, ¿por qué no empiezas a trabajar con esos 600 mil pesos y tú quieres que nosotros te transfiramos 2 millones de pesos a esa cuenta? Por un por si acaso tú lo vas a ejecutar, que es lo que él dice. Entonces, que empiece a trabajar con esos 694 mil pesos que él tiene, que lo agote y cuando lo agote nosotros le transferimos todo lo que él necesite. Pero se lo vamos a transferir como consejo con un plan de ejecución que él nos diga dónde lo va a invertir, porque eso es lo que ha pasado. Él quiere que le invita, que le transfiramos 5 millones de pesos entre la parte de, de limpieza, la parte de luminaria, la parte de... de de ejecución de obra, pero él no nos ha dicho dónde lo va a ejecutar esos fondos. Entonces, ustedes tienen que entender que nosotros llegamos al ayuntamiento, pero es precisamente para eso, porque lo que hoy no están criticando porque no le estamos aprobando las transferencias son los mismos que critican o los que han criticado las gestiones pasadas que aprueban las cosas sin leerlas y sin revisarlas. ¿Sí o no? Sí, sí, correcto. Entonces, Pero... nuestro trabajo, nuestra función, como lo establece la ley, es precisamente cuando nos sube un expediente, nosotros revisarlo y ver para qué será esa ejecución. El, el ayuntamiento está compuesto ahora mismo por ocho regidores que son del PRM, uh -huh. una o un regidor que es del PRD, y cuatro regidores que son del PLD. Okay. correcto, entonces evidentemente la mayoría de los regidores del PRM han votado en contra de la aprobación de este dinero ¿Todo no, no, no, todos todo a una, a todos, a unanimidad Exacto, votamos porque unanimidad. Eh, el, el expediente de transferencia se mandó a comisión una comisión especial tránsito, finanza y cuál fue la otra bueno, una comisión especial que se hizo para definir ese tema, para verlo Fermín, ¿qué hay, de, ¿qué hay de cierto en que esto no es más que una represalia de parte de, de algunos de los regidores porque quieren eh, que le aumenten el combustible y que el le chofer. coloquen chofer y algunos beneficios más? Es que, es que eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque nosotros mismos fuimos los que aprobamos cuando llegamos, que por un asunto de que las recaudaciones internas se habían caído, nosotros por un tiempo, que eso no se aprobó de manera definitiva, por un tiempo nos lo íbamos a eliminar nosotros para darle al ayuntamiento un apoyo. O sea, eso fuimos nosotros como consejo que nos, lo, que nos lo aprobamos una resolución para fines de colaborar con el ayuntamiento, porque no habían suficientes recaudaciones internas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese costo político nadie lo quiere asumir, porque yo te voy a hacer, yo te voy a hacer dos preguntas y que sirva para toda la población. Al día de hoy tenemos suficiente problema con la recogida de la basura. Eso no tiene que ver con los regidores, ¿verdad que no? Evidentemente que no. No, no. Claro. Al día de hoy, que estamos a tres, nosotros no hemos cobrado el mes pasado. Eso no tiene que ver con los regidores. Hay un problema de gestión y de administración en el ayuntamiento. Hay un problema de gestión. Y el alcalde mismo lo ha dicho. Yo tengo todos los funcionarios que se me quieren ir al gobierno central. Y entonces todos los funcionarios, todo el ayuntamiento lo encuentra vacío, porque los funcionarios andan detrás de cargos dentro del gobierno central, a lo que yo no me opongo. Pero si tú estás trabajando en el ayuntamiento hasta que no te designen en una nueva función, ¿eh? claro. tú tienes que cumplir con tu rol. Cla claro, claro, ¿Vimos, ¿Verdad? Vimos... Entonces hay una deficiencia en términos de, de administración porque la recogida de la basura está igual, la nómina está igual y otra cantidad de cosas están iguales. No tiene que ver con ir a arreglar una luz porque yo no tengo fondo. Tú tienes fondo disponible en el presupuesto, gasta eso que tienes que gastar y nosotros con gusto justificado, ¿verdad? Le hacemos la transferencia que tengamos que hacérsela como consejo. Fermín, eh, ah. vimos en, la, en las imágenes que pusimos acá durante el desarrollo del comentario nuestro al doctor Rodríguez, pero ya él está como director regional de salud. De sí. El, pero también participó en esa actividad de ayer. en esa... sí, pero, sí, pero debemos decir algo, una cosa. Él participó ayer en la sesión y después fue juramentado como director regional. Ok. O sea, ah, muy bien. Todavía él no había sido juramentado ni posicionado. Ok, perfecto. Perfecto. No voy a aclarar porque para evitar luego comentarios marzanos, ¿verdad? Correcto, correcto. Correcto. Bien. Bueno, eh, si, si tú quieres agregar algo más, Fermín. No, ah. no. Eh, decirle a la población, en sentido general, que nosotros fuimos elegidos precisamente para velar por el buen manejo de los fondos del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Y que nosotros, nuestra responsabilidad está la revisión, la fiscalización y la normativa del ayuntamiento, que nos permitan a nosotros revisar todas las ejecutorias que va ir haciendo la parte administrativa del ayuntamiento y que si nosotros encontramos algo que no se corresponde con la aplicación de las normas, pues lamentablemente lo vamos a rechazar, no lo vamos a aprobar. Fermín, pero escúchame ya la, en la parte final el alcalde Siquio NG de la Rosa estuvo aquí con nosotros y nos, y nos presentó un pliego de obras eh, bastante organizadas que, que son las que él dice que va a ejecutar con ese dinero pero nosotros se la hemos solicitado y él no nos lo ha entregado no nos lo ha entregado wow. si, si él quiere que le transfiramos fondos de una cuenta a otra presupuestariamente que le hagamos una reclasificación en el presupuesto, que nos diga dónde se va a invertir ese dinero, ¿verdad? Porque nosotros, la comisión que se creó, llevó cotizaciones de insumos que se van a comprar con ese dinero y no se corresponde con la cantidad que él está solicitando. Bien. Bueno, está. Gracias. A... Gracias, muchas gracias Luis por... Por esas eh, declaraciones y aclaraciones, Así ¿verdad? Así es. Así es que eh, muchas gracias, Fermín. Están también las declaraciones ahí del presidente de la sala. No sé, la tienda lista Israel. Sería bueno escucharlo porque ese es del PRM. Recuerden que estábamos escuchando ahora a Fermín Sánchez, que eso sí, quien es un regidor del, del PLD en San Francisco. Sería ahí bueno está. escuchar a, a Ariel Marte, que este es del PRM. Actual dinero para trabajar, para trabajar en asfalto, para electricidad porque en la hay 500 500 mil pesos en electricidad hay 694 mil pesos entonces ya nuestro compromiso aquí con el pueblo la transparencia y yo no puedo o sea el consejo no puede aprobar que se haga una transferencia si hay dinero no podemos hacer eso si se le acaba el presupuesto de dinero por ejemplo a ellos nosotros venimos sesionamos nuevamente nos traen todo detallado para qué se va a usar el dinero entonces nosotros lo aprobamos, sin ningún tipo de problema, porque ese es nuestro trabajo. Bueno, ahí está. Eh, coincidió el, sí. el presidente con lo que acaba de decirnos Fermín a través de la línea telefónica, el tema del detalle, de la información detallada y clara y fidedigna para ellos poder aprobar el presupuesto. Bueno, ahí, eh, ahí, ahí, la bola está en la cancha de Siquio. Exacto, yo pienso que quizá lo más conveniente sería que el presidente de los regidores o los regidores fuera de una sesión pudieran sentarse a conversar y llegar a ciertos niveles de acuerdo, porque al final los más perjudicados somos los franco-macorizanos. Señores, los semáforos de, este, de esta ciudad no sirven, están dañados todos. Usted tiene que adivinar que cuando el semáforo está apagado o se ve oscuro, no hay nada, nada quiere decir que cruce. Sí, sí. ¿Te ven? Entonces... Como tú puedas también. Claro, porque del otro lado también se da la misma situación. Sí. Y yo no había visto aquí que los semáforos de, de Macorís están al revés, porque del rojo del rojo pasan al amarillo y después al verde. Yo entendía que era del, del, del verde al amarillo para darte oportunidad de tú, si te estás acercando te dan unos segundos, ¿verdad? Para, para tú detenerte o continuar si puedes. ¿Cómo es rojo al amarillo? Que al revés... Tú no te, tú no, mira, no, el, no. el semáforo que está en la calle, en la calle del hospital, eh, la Luperón es esa, ¿verdad? Uh -huh. En la calle del hospital, la Luperón, con libertad, cuando usted se para en, en, en, en rojo, usted se para, entonces al poco rato él cambia a amarillo y luego cambia a verde. Es al revés, porque la ser? cosa.. ¿Eh? ¿Eh? Tiene que grabar eso. ¿Eh? Debe ser seguro que es un error de, de la programación. Exactamente, es un sí, error, es de, un error de, de la programación. El semáforo que está en la calle Castillo con libertad dura siete, siete minutos, minutos en rojo. Siete minutos. O sea, claro, Pero la claro, se está metiendo en rojo. Creo, que es, por, ese, por creo que es ese mismo. La gente termina cruzándose. porque. ¿Quién aguanta? Siquio dijo, si dijo aquí que no tenía presupuesto para eso. Eso no se necesita presupuesto porque él debe tener... Me imagino yo, un técnico, o Canela, debe tener un técnico que programe eso. Claro. Y si no, que llamen a Juan Rey. Que Juan Rey es amigo de Siquio, y yo estoy seguro que estaría eh, feliz de poder ayudar a su amigo arreglándole eso. Es una programación. Claro. Es una programación. Se desprogramaron y lo programaron mal, probablemente, ¿verdad? Y siete minutos, siete eso es increíble. Minutos. Y eso de que cambia... <risa> Y hay, hay, hay algunos, por ejemplo, como es en la rotonda. Es rojo. Eh, a la gente que nos está viendo, estamos hablando a de San Marie. Francisco de Macorís de manera específica. En la rotonda ahí, eh, el, la entrada de los rieles, eh, hay uno que cuando se pone verde no se ve. Porque aparentemente el bombillo que tiene no es para semáforo. Eso dijo no Canela. Canela dijo aquí que era una combinación de la luminaria que tiene con el, con el, con, con la tapa de adelante, y que eso daba su mentira de él. Eso no es así, que se deje de cuento, que uno no es muchacho. Óyeme, díganle la verdad a la gente. No teníamos y pusimos cualquier vaina ahí para salir del paso. Díganlo así. Y eso está desde Alex, eso no fue eso no fue cuando se quio. Sí. Eso está desde y Alex En ese caso hay uno que cuando se pone verde no se ve Pero hay realmente un bombillo Tú alcanzas a ver, cuando sí, tú te le sí. acercas Tú alcanzas sí. a ver algo, pero realmente Debería verse de manera sí. eh, Esa clara. luminaria no, no parece ser Para el tráfico, porque hay luminarias Especiales para tráfico Porque se ve tan chiquita, tan, tan, tan tenue Que prácticamente no se, uno no nota que, Y además el color es diferente correcto, O sea que correcto. es un lío del caray bueno. Señores, hay que, hay, que, hay que ayudar a Siquio. Si se va a quedar ahí, hay que ayudarlo. Si no, vamos a sufrir todo. La, la, la, la falta de gerencia o la incapacidad o su problema de salud o de su problema de edad eh, no está para luchar con, con ese ayuntamiento. No es fácil. <risa> y también, a propósito de lo que decía Fermín Sánchez, es una irresponsabilidad eh, de los de los funcionarios del ayuntamiento, si están nombrados ahí, si están cobrando ahí, dejar su puesto e irse para otro sitio a, a agenciar eh, cargos. Eso quizá no sea tan pecaminoso, lo pecaminoso es claro. que se espérate, que se pasan todo, no porque tú lo puedes sustituir por otro. Lo que no, pasa, no, lo pecaminoso es que se puesto pasan puesto todo este el tiempo. ¿Se pasan todo el tiempo buscando eh, puestos en la capital y abandonan su función Exacto, aquí? Exacto, a eso que me refiero. Ah, por okay, ejemplo, okay. Tú, no puedes, o sea, tú puedes renunciar de ahí e irte para otro sitio y que te sustituyan. Ahora, lo que tú no puedes hacer es durante el tiempo que tú estás ahí, que se supone que tú, estés, tú, tienes, tú tienes que velar por tu puesto mm -hmm. y por tu gestión, irte para la capital a gestionar un puesto y dejar eso ahí solo. Sin nadie que te esté sustituyendo. O sea, que es la denuncia. Ojo, no, yo no he ido para el ayuntamiento, o oh, vamos a ir para allá. No, no, no, pero fue Siquio que lo dijo aquí. Sí. Nosotros dijo estamos hablando por lo que dijo 25 el cine. sí, cinco más o menos funcionarios, ¿no? Sí, porque sí, sí, sí todos. Sí. Eh, eh, incluso dijo, la primera que se me fue fue la secretaria general, que es doña Xiomara. Imagínense o sea, ustedes. Pero en definitiva, eh, es así. Sí. No creo que Xiomara haya abandonado su trabajo porque fue ahí mismo, fue no, rápidamente. A Xiomara yo la vi el otro día. Eh, incluso ella fue al, al, al ayuntamiento a entregar claro, yo la vi el otro día dirigiendo la parte porque Xiomara Hernández ella era la que tenía la parte de, de protocolo incluso la vi el otro día en una rueda de prensa que ella era la que estaba organizando todo. me refiero a Cortés a Cortés ah, que, claro. que era a la secretaria general que era la secretaria, general que era la secretaria general que la gobernadora actual bueno, ahí bueno está. Está. señores, vamos a los whatsapp sí miren Mariela desde la joya Mariela eh, siempre tiene muchas fotos de cumpleaños parece que ella recoge coge la, la, la, la el barrio <risa> o, o, no voy a de la joya no hay